estos padres explotan a sus hijos por vistas Na na na na na na Doy 300 dólares al que más me reír Mentira Yo no tengo plata ¡Oh! Ya va, va, va, va, va Va, va, va, va, va Ya llegó el Votrex Con contenido cringe. Ya llegó el Votrex Esta intro es una mierda Ya llegó el Votrex. Na na na na na na Ya va, va, va, va. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ya llegó el botex Clique en el Discord, ba, ba, ba, ba, ba, Na, na, na, na, na, na. ya llegó el botex